Señores, por otra parte, quiero compartir con ustedes ya en estos minutos un incidente que ocurrió en la mañana de hoy específicamente en nuestro municipio Santo Domingo Norte en el hermanas Mirabal, próximo a la rotonda. Toda la población fue sorprendida cuando un señor y un agente de la Policía Nacional decide salir al medio de la calle y hincarse de rodillas y empezar a vocear allí y a pedir ayuda, señores. Miren, este hecho, esto es una... una Información que nos llegó a través de una fuente, de uno de los, de, a través de nuestra línea de denuncia de WhatsApp. ¿Qué pasa con esto? Yo he visto este video, yo estoy tratando de investigar cuáles son las causas reales de este hecho. Con las causas reales de lo que está pasando allí, Porque como se ve este señor un, con un, un pantalón de uniforme, un chaleco puesto, y entonces portando un arma, tirarse al medio de la calle allí. Mira cómo se ven masa gente tratando de hablar con él, de consolarlo. A ver cuál es la situación real. Hasta ahora no conocemos cuáles las razones de que llevó a este agente de la policía a llevar a cabo esta acción en el medio de la calle. Señores, miren, definitivamente voy a continuar este llamado y ahora voy a moverme un poquito más hacia allá. Voy a mencionar la figura de la Honorable Primera Dama, Doña Raquel Alvaje. Honorable Primera Dama, usted ha mostrado mucha sensibilidad por la niñez y la juventud. Primera dama, yo creo que usted tiene también que ahora mostrar sensibilidad por la salud mental del pueblo dominicano. Yo creo que definitivamente, señores, hay un serio problema de salud mental en nuestro pueblo, señores. Las razones que fueran, que movieron a ese señor a hacer eso, da una muestra clara de que hay un problema de salud mental, señores. Honestamente. Honestamente, porque cualquier razón que fuera, llevar a un individuo, a un señor, colocarse en el medio de una avenida principal, arrodillarse y empezar a pedir, hay problemas. Hay problemas de salud mental. Presidente Luis Abinader, usted ha mostrado mucho interés en transformar y cambiar la policía. Eso está excelente. Pero hay algo que tiene nuestra sociedad en estos momentos que hay que prestarle atención. La salud mental, Presidente. Presidente, es necesario hacer una mirada más hacia allá del simple hecho de las condiciones y demás. Hay que ver la salud mental de este pueblo. Esto está serio, señor. Esto está serio y lo digo con las mejores intenciones de poder lograr respuestas de las autoridades. Yo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta la saciedad. Yo creo que el Ministerio de la Mujer debe de cambiar un poquito su política y encaminarla ahora en la familia en sentido general y poder hacer estudio y análisis de salud mental con nuestra población, señores. Ese es un miembro de la policía, que eso no es para asunto de sanciones, no. Eso es un señor que es para internarlo y tratarlo a ver qué está pasando con este señor, el acercamiento profesional, mi llamado a las autoridades, señores. Hay una situación de salud mental en nuestro pueblo que yo le pido desde aquí que por favor le presten atención. Esto es serio.